Y buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy cazaremos el ciervo rojo En la reserva de Hitzfelden Y sin más preámbulo Comenzamos Escuchamos como otro animal Cogemos nuestro arco, a ver si lo localizamos Entre la foresta Mira, ahí se ven una, Unas cuernas Vamos a ver Si lo podemos visualizar bien Está oculto ahí Entre el arbusto tiene, tiene buena cuerna. hay brama otro. Nada, hemos fallado. Hemos fallado. Y el animal se si nos escapa. Lo hemos perseguido. Lo tenemos allí, ahí al frente. Cogemos el rifle, ya que con el arco no nos fue bien el lance. Y vamos a ver si lo localizamos. Ya ahí se nos pone... Se nos pone bien. La chuleta es un... Vaya tiro que le hemos dado, vamos a por el... Vaya, parece que tiene tiene las cuernas desparejadas. Bueno, ahora lo veremos. Estamos en, en el sur de, de la reserva, en Ticheno, en, en el suroeste para ser exactos, que es una buena zona de, de ciervo rojo ya vemos que ha caído porque se nos ha, ha puesto la presión cinegética en nuestro en nuestro GPS y como no soy el, el anfitrión pues no veo no veo las huellas pero bueno ahí vemos la, la silueta de nuestro de nuestro animal a ver qué puntuación a ver qué puntuación nos da ahí brama otro nos está llamando o advirtiendo vamos a sacar una una foto y vamos a ver el trofeo un diamante no, no mal, el 253 lo que pasa si doy cuenta tiene las cuernas desparejadas para ser un diamante hay que reconocer que la cuerda no es nada nada nada bonita pero bueno es un diamante y hay que hay que edificarlo y vamos a seguir buscando más animales enfrente tenemos otro otro animal vamos a ver no. un mítico vamos a intentarlo con el arco ya que otra vez nos falló Vamos, a a centramos el tiro Bien, vemos, vemos que nos, viene, nos, ha, nos ha golpeado y quitado y quitado salud Pero bueno, no hay, no hay problema porque porque ha caído Vamos a ver si lo localizamos Como he repetido antes, no soy el anfitrión y cuesta ver las huellas Pero allí, allí al fondo vemos la, la silueta Y vamos a ver la puntuación que, no, que nos da nuestro ciervo muy buena puntuación desde luego esta cuernas es mucho más bonita de la del diamante que cazamos anteriormente pero bueno los misterios del de hunter y, y sus puntuaciones así que vamos a ver si localizamos más animales en esta zona de, del lago poco a poco miramos hacia el fondo no vemos en la orilla en la orilla no vemos nada así que vamos a a seguir buscando por por entre el bosque orientándonos con las con las llamadas que hemos escuchado vamos a ver si vemos algún animal ahí a lo lejos entre el bosque vamos a ver mira ahí tenemos un otro ciervo un nivel 7 pues nada vamos a, a preparar el lance con el con el 3006 ya sale ahora. bien, bien le, hemos, le hemos dado vamos a ver a recoger nuestro animal hay muchas huellas pero como he repetido no se han funcionado. mira ahí vienen ahí vienen los bisontes vamos a intentar que no, que no nos pille ninguno luego que haceremos bisontes hoy nos hoy vamos a dedicar exclusivamente a, al ciervo rojo en esta, en esta sesión de, de multijugador ha caído puesto que ya se nos ha puesto magenta el, la presión cinegética y, y vamos a localizarlo nos orientaremos por la posición que tenía ahí veis el, el paraguita verde como yo le llamo que más o menos nos va a indicar dónde, dónde está aproximadamente al no tener, al no tener las huellas y, sí, ahí lo vemos ahí brama otro otro animal Vamos a acercarnos despacito, puesto que no tenemos prisa por recoger a nuestro a nuestro ciervo y podemos luego hacer el lance del otro venado que nos que nos está llamando allí. Así que procuraremos hacer poco poco ruido, vamos a recogerlo y ver su puntuación. Una puntuación superior a 200, una cuerda preciosa. Así que vamos a, a disecarlo, que esto queda muy bien en, en la sala de trofeos y a ver si, si localizamos el animal que, que nos ha bramado allí intentamos localizarlo entre los árboles bueno, así que veamos despacito procurando no hacer mucho ruido hemos localizado otro ciervo un nivel 5 está tranquilito ahí cogemos nuestro 30 un buen disparo, un mono corazón, acaba de caer, o esa muerte, muerte rápida y vamos a, a recoger este animal que estaba bramando y lo hemos, lo hemos localizado. A ver su puntuación, no está nada mal, una plata, no podemos pedir más para, para un nivel 5 y vamos a, a continuar cazando, cazando ciervos que hay aquí en esta, en esta zona del lago. Vemos por allí, no, no encontramos nada y continuamos con, con la caza. Seguimos buscando animales, cogemos los prismáticos, miramos... Mira, ahí se nos... si sí, ahí tenemos uno. Un nivel 6. Vamos a, a prepararnos para el lance. Cogemos el 30-06. Vamos y disparamos. Yo creo que, que le hemos tocado le hemos tocado corazón porque ha caído ha caído muy rápido si sí, ha caído vemos ahí en nuestro gps la la presión cinegética, la verdad es que en esta en esta zona del lago hay hay, hay mucho ciervo así como como bisonte vemos la puntuación 174 con 90 no está mal pero no no lo vamos a, a guardar como decía en esta en esta zona del lago mira y vamos a ver el mapa Veis dónde hemos estado cazado la presión que tenemos ahí. Todos los animales han sido cazados ahí y que es una, una zona magnífica para, para el ciervo. Así que continuamos. Está oscureciendo, continuamos cazando, vamos persiguiendo unas huellas que hemos que hemos visto. No sé si nos de de llevarán a algún lado o no, al no ser anfitrión de la, de la partida. Ahí escuchamos, mira bien un, un ciervo. <tose> nos ha visto nos da una llamada de advertencia pero cogemos el arco apuntamos y... ahí ha caído ha caído le hemos dado en todo el corazón ha caído fulminado y vamos vamos a recogerlo un buen nivel 6 152 escuchamos otro animal por aquí andar vamos a ver si lo si lo localizamos vamos a ver si lo localizamos vamos a ser sigilosos puesto que seguramente estará en alerta vamos a coger el reclamo vamos a ver a ver si nos contestan vamos vamos caminando el anfitrión nos ha cambiado la hora y he abandonado la partida, por lo que yo me he quedado de afición y creo que ya sí podré ver las huellas. Continuamos avanzando sigilosamente. A ver si localizamos a algún otro ciervo. Vamos a llamar a él. Mira, allí nos ha contestado. Nos ha contestado. Vamos a acercarnos más. Vamos a arrastrarnos un poquito por, por el suelo. A ver si localizamos a, a nuestro ciervo. Ha sonado a macho, porque normalmente la hembra tiene un sonido distinto, un poquito más, más agudo. Continuamos arrastrándonos para no, no hacer mucho ruido. A ver si, si localizamos al animal y podemos... Mira, ahí no contesta, nos contesta. Vamos a llamarle. A ver si nos contesta el, el animal y podemos localizarlo. Vamos a buscarlo. No, todavía no, no podemos verlo. Nos ponemos de pie a ver si tenemos mejor visión. Vamos a continuar arrastrándonos. A ver si podemos en una buena posición de tiro y llamamos otra vez no nos contesta si sí, si sí, se nos ha contestado o sea, es un macho es un macho claramente es el, el, el bramido de... no debe andar más de, más de 100 de Es metros eh, por calculo yo con el por el sonido que, que hace la llamada al contestarlo vamos a ver si localizamos el animal, cogemos, cogemos los prismáticos vamos a ver, Lago un bisonte, Mira, ahí está, ahí está ahí lo tenemos vamos a, a pasar el bisonte, cogemos el 30.06 vaya, se si nos cruza un bisonte por delante, otro Ahí ahí le hemos dado Vamos a ir a poder. Vamos a tener cuidado con los bisontes que salen salen corriendo No voy a hacer que alguno nos derribe Y no podamos recuperar nuestras piezas No voy a disparar con el, con el 30 si a un bisonte Porque aunque podría caer, pero no no no lo mataríamos rápido Ves que ya sí ya sí puedo ver la, las huellas? Como me quedé de anfitrión pues es lo que tiene es el busque y las partidas multi que si no es afición no puede ver huella y vamos a, a recoger a nuestro nuestro animal no está no está nada mal nivel 6 y aquí finalizamos la caza del ciervo rojo por hoy hasta la próxima y como siempre digo muy buena suerte y muy buena caza suscribiros a mi canal